Y la fila 30 no tiene ventanilla. ¡Ja, ja! Ya estamos para abordar el Dreamliner 787-8 no es el 9, no es el nuevo, pero sigue siendo nuevo de Aeroméxico. Ahí está. Misionero de paz. Ok, estamos estamos entrando al gusano, le llaman unos, túnel, he escuchado que también le dicen, eh, plataforma, me van a corregir, corríjame por favor, no recuerdo el nombre exacto, para ya abordar el avión, que es un Dreamliner 787-8, y aquí tenemos periódico, y voy a agarrar unos audífonos porque si yo no traje, Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. 29A. Gracias. No, tú vas de este lado. La Mari se fue de aquel lado. El ascenso este era 15 mil pesos por, por trayecto. 15 mil pesos más por persona. Este es el Dreamliner. Nosotros estamos en la fila 29, 29. Y ese es nuestro asiento. Y la 30 del Dreamliner 787 no tiene ventanilla, es decir, si les gusta ir México, viendo ¿no? de Aeroméxico. La configuración va cambiando dependiendo de la aerolínea, pero en esta aerolínea no tiene. Eh, y les recomendamos checarlo en circurú.com eh, para ver si tiene o no tiene, porque digo, si quieren ir viendo, pues ahí no, no es un buen lugar. Eh, más ah, sí. Les voy a ir explicando todo, eh, lo que, eh. cuando llegamos, pues ya está la cubiquita, ¿Sí? estaba una agüita de 100, para cada uno de los asientos. Y bueno, este es el espacio, vean, yo mido como unos 60. este es el espacio que tengo todavía. ¿Sí? Es bastante, pues es amplio. Y estos este asientos, déjenme ver de dónde se reclinan. Espérenme, porque atrás están moviendo. ya. Ay. A ver, veamos hasta dónde. Ya, es que están prácticamente nuevos. Está, se ven muy, muy nuevecitos apenas recién puestos entonces estaba bastante bien ¿eh? se siente muy cómodo y bueno aquí y... estas ventanas son eh, no se baja la, la persiana sino que tienen estos botoncitos y los la claras o las oscureces para que no deje pasar el sol entonces vamos a ver qué tal funcionan para este cuando pasemos a, a Japón que ya va a ser de día eh, ahorita son las 12 de las 12 y 12.32 de la noche eh, y, bueno, pues vamos a, estamos a punto de tomar el, el vuelo a Tokio. Las instrucciones, ahorita las están dando en japonés, eh, las, las van a dar en japonés y en español. De siempre son el idioma del país del que sales y el idioma en el que vas. en Tokio estamos llegando están dando las instrucciones en español, inglés y japonés miren qué bonito se ve el cielo como de algodón ahí está el mar y estamos a punto de llegar y ahí están nuestros primeros avistamientos de Japón Vamos a llegar al aeropuerto de Narita aproximadamente a las seis y media de la mañana. Vean, ¿Cómo está? se ve como inundado esa parte. Ahorita es eh, mes de marzo hoy es marzo 28 del 2017. No sé se ve como si estuviera inundado. y después de 14 horas de vuelo hemos llegado oficialmente a pues una turbulencia que nos tocó en el vuelo. De la el de Narita de la próxima, la local, 6 de la mañana con 40 minutos de la ciudad de permanezcan sentados hasta que el de se detenga por completo y la de la ciudad se ve el aeropuerto de Narita. de de Aquí es donde nos daban botaditas. Agüitas y croissants Y galletitas y de todo de aquí En esta área Son los baños Y la fila 30 no tiene ventanilla más baños hasta luego las persianas tienen eh, son digitales como esa que se ve en medio. Esa que se ve en medio tiene activada la persiana, ¿no? la de la izquierda la tiene un poco y la de la derecha la tiene abierta. Las gavetas son bastante amplias. Ah, perdón Adiós. Adiós Y este es Business Business clacks Los asientos se hacen Cama Hay mucho más espacio Esto pues es de Business, nosotros venimos de vacaciones Por eso no, no nos sentamos aquí Si viniéramos a trabajar pues sería otra cosa De negocios tiene las ventanas más grandes como los 3Liners, la diferencia de este es los asientos, la forma como se reclinan. esos asientos no se hacen para atrás, sino lo que se hace este se hace para adelante, se desliza este, pero...